Muy malamente, ¿eh? ¡Bua! ¡Qué asco! Hay que limpiar ese vendaje. Y de paso, mmm, vacunarle de la rabia. ¿Eh? ¿Vacunarme? ¡Timba! ¿Eh? ¿Qué pasa? Lleva ahora mismo al perro a vacunar. ¿Qué? ¿Qué perro? <risa> ¡A todo! ¿Yo también? Sí, mi rey. Tú también. No vaya a ser que este chucho asqueroso te haya contagiado algo. Por mío. Tengo poderes. ¿Para qué voy a necesitar una vacuna? ¿Eh? ¿Mike? Ah, aquí no tengo. Veo que trae tres perros. ¿Qué pasen los tres? Podemos empezar con Willy. Bien, bien, bien. Vamos allá, Willy. Ya está. ¿Qué? ¿Solo eso? Pero si ni se ha enterado. ¡Venga Willy, me toca a mí! ¡Ya puedes bajar! ¿Lo ves Willy? ¡Cómo no era para tanto! Entonces, ahora le toca a Mike. ¡Eh, eh! pero qué es eso? Esto, es la que usamos para los adultos. ¿Qué? ¡No, no, no, no! no. ¡Yo no. también quiero la de Willy! ¡Me <tose> <tose> <tose> <tose> culpa! ¡¿Qué haces de generado?! ¡Estoy desnudo! Pasando fatal. vamos decir que pase. no quiero morir aquí pero si ya he terminado ¿Eh? veis lo que decía no era para tanto te toca exe yo ya he terminado podría cambiar de forma será más fácil vacunarle en el brazo claro ningún problema pero qué lo siento, doctor. Me temo que mi piel es imposible de atravesar. Hmm. Es un caso complicado, sí. Sí, aunque lo mejor que tengo es... ¡Durorite! ¿Durorite? Sí. No, no, no! ¡Yo nunca me he puesto enfermo! ¡No necesito vacunarme! ¡No! ¡Termina de una vez! ¡No pienso gritar! ¡No voy a darte ese placer! Si sí, ya ha terminado... Ya lo sabía... A veces me avergüenzas tanto... Vámonos a casa.